Muy bien. Rey Túrix. Quiero contarle una historia como consejero real. Eh. ¿Qué historia de cuento? Esto tendría que haberlo pensado antes de apretar el botón. Pues también. Yo le aconsejaría que pusiera la pausa y que pensara que me iba a decir antes, porque si no, ¿no? No, así no tiene gracia. No, no. Yo No entiendo cómo vienen a la corte sin nada, claro. No, le quiero ofrecer un, un regalo. Pero bueno, este, la realidad no se lo voy a regalar, solo le voy a regalar la idea. Ah, muy bien. Le voy a regalar la idea okay. de un producto, un producto mágico okay. y revolucionario. Ah. Te fuma, ¿no, Majestad? Sí, como puede ver. Yo también. Hemos empalado varios por hacer preguntas así. <risa> bueno, no empecemos con el que tema. De el tema de los empalamientos me pone pura vale, No se preocupe. <risa> Porque el sueldo está bien como consejero, que es nada, en nada, pero me deja cantar con el micro, ¿no? Claro, entonces, ¿eh? eso me parece mucho. Eh, entonces, el otro día estuve con, el, con un amigo. Sí, la lista, el sí, sí. En, en la caverna del cachondeo Salvador. en la, la caverna del cachondeo suele pasar que, que, que se fuma se fuma demasiado ah. se fuma mucho tabaco y a, y a veces incluso hasta porro claro. <risa> eh, y entonces claro salgo ahí un poco intoxicado y, y ahí noto noto porque llevaba un día sin venir a la playa entonces noto que me falta una de mis drogas pues yo estoy enganchado pues estoy enganchado al contacto planetario ...es una droga que no sé si le he recomendado a su majestad... ...pero es muy buena, ¿eh? ...tirarse en la arena de la playa... ...o en el césped, un sitio donde te has contacto con el planeta Tierra... ...contacto directo, es, es piel con piel... ...con el planeta Tierra, el contacto planetario... ...y ese día no me lo había metido... ...y ya como que lo me lo pedí el cuerpo... ...y me tiré en el césped del Teatro Romano... ...me tiro en el césped así, veo el cielo... ...y empiezo a respirar el aire fresco del cielo... ...y digo, hostia, esto es mejor que el humo... ...me doy cuenta... El, el momento, es una revelación por momentos me es mejor que el humo <ríe> sí en, en, en ocasiones en, estos momentos, en ocasiones es mejor, en, mar, en en mejor y entonces <ríe> entonces respiro el aire del celestial y digo si esto está más fresquito que el humo del tabaco y entonces eh, digo y cómo y cómo y cómo y cómo y cómo me engancho yo a esto porque esta mierda es buena el, el aire de los cielos es mejor que el humo de tabaco. Sí, sí, sí, sí. Sí. Y yo me engancho. Y entonces pensé en un invento que había hecho hace tiempo que era el cigarrito de aire. Ah. Una cartulina enrollada, le pones un papel, el le pones un papel. de aire? Un cigarrillo de aire. Y entonces una cartulina en, enrollada es eh, cigarrillo de aire. Eh, Air Cigarette. Air Cigarette es el nombre internacional. Okay. Eh, y le pones, Enrollas una cartulina o algo y le pones un papel de fumar y entonces puedes fumar aire, aire fresco. Ver, fresco con fresh air porque con el, con el cigarro fumas aire caliente sí. y, humicito. y humicito. humoso humoso, humoso. Entonces, hay, y además tiene varios sabores porque si enfoco para acá es aire de eucaliptos es es yeah. flavor Eucalipto flavor Entonces, Ah, es cool. Pero En la montaña es De Mountain flavor Pero si sí, enfoco para allá que Está el mar flavor. Wow. Sí, flavor el Sabor marino Tiene sí, distintos sabores Esto además Puedes fumar en cualquier sitio, en cualquier bar, en cualquier discoteca, en los museos, eh, donde te dé la gana puedes fumar el cigarrito de ahí, el cigarrito de ahí. Y yo lo he probado en los museos, muy divertido, porque a veces viene el segurata y tú le dices ¿Qué pasa si estoy fumando Es It's really authentic. ¿Pero qué te pasa? ¿Que no se puede fumar aire? ¿Le puedes vacilar? A todos los <risa> en los cines, en los teatros, en todos los sitios, incluso pueden fumar el cigarrito de aire los niños, los menores oh, yeah. de edad. <risa> es, recomendable. es recomendable que los niños good, fumen good, cigarritos de aire. For children. For children. <risa> for children. Cigarettes for children. <risa> Entonces, el cigarrito de aire. Durante un tiempo lo probé y fumaba menos, pero estaba, encantaba unos y otros. Y, pero no conseguí engancharme al cigarrito de ahí. Seguí fumando tabaco. ¿Y anhídrido carbónico, por ejemplo? Porque nosotros exhalamos anhídrido carbónico. ¿Tú, ¿Tú quieres fumar anhídrido carbónico? No, digo yo. ¿qué, ¿Qué es lo que hay más, oxígeno o anhídrido carbónico? ¿O no, lo, no lo he contabilizado, <risa> malestar. No, no es una buena pregunta. No me que... empale usted por eso. no. No. <risa> Pero entonces le he añadido una cosa al cigarrito de aire, hacerlo mágico. Entonces yo hace un mes, hace exactamente un mes volé a la gloria. Tuve los dos días mejor de mi vida hasta ahora. Y dos días después en casa me aparece una, una, una revista de una, de una cosa que es Actúa, una, una, una oh, revista sí, para sí, actores sí. Y tal, y, y, parece, y uno de los titulares de la revista es la certeza de la gloria, que encajaba con lo que me había pasado a mí. Yo ya sabía que puedes ir a la gloria en vida. La gente dice que yo, yo no creo que el hombre haya llegado a la luna, me parece una mentira muy gorda, pero yo sí sé que se puede llegar a la gloria en vida. La religión católica te dice que es cuando palmes, pero se puede hacer en vida. Se puede, yo ya lo sé. ...y aparece el titular ese... ...la certeza de la gloria... digo, es verdad... ...yo ya tengo la certeza de la gloria... ...y entonces... ...me sentí mejor... ...sabiendo que, tengo, que puedo... ...que puedo acceder a la gloria... ...sin morirte... ...sin morir, no, al revés... ...viviendo, viviendo sí. la gloria... ...claro, la gloria hay que vivirla... ...no te vas a morir... ...entonces... ...digo, ya está... ...me voy a hacer un cigarrito de aire... ...recortando... ...el titular de la certeza de la gloria... ...y ahora como puedes ver... ...aquí sale gloria... ¿Eh? lo voy a poner aquí gloria gloria y entonces me estoy fumando estoy aspirando la gloria para aspirar a la gloria si aspiras a la gloria tienes que fumar más aire y menos tabaco Está bien, ¿y eso es comercializable ¿o? Esto, claro, esto es personalizado, porque es, está con una sincronicidad que me ha pasado a mí. Eso es y tiene, tiene que sea algo que te sea importante para ti. Y ayer lo probé y en, la, en el patio de la Casa Invisible, en vez de fumar un canuto, que quería fumarme un porro hippie, tres caras de un porro, quería fumarme eso para venirme arriba, pero no me no, no, no, no, no, no pude. Y, y entonces saqué el cigarro y estuve con dos chicas, la diosa voladora y la diosa sin nombre. Sí. ...pero todo el rato estuve sin fumar y sin fumar porro... ...y Mira. fue una de las mejores fiestas que he tenido... ...en el espacio de la Casa invisible ...estuvimos bailando y volando... Mira que bien, sin ...y esto es gracias... ...a que estoy fumando... ...Gloria... aspirar a la, ...para aspirar a la Gloria... ...hay que aspirar... ...Gloria... gloria. No, más? ...¿está usted de acuerdo, no, Totalmente, Va. totalmente de acuerdo... ...os sí, despedimos sí, la conexión... Sí, sí. ...desde... Muy bien. Sí, sí. ...el trono público... ...no, no, tú no sales... El trono público del rey Túrix. Esto, esto lo has construido tú y es público. Sí, sí, es público. ¿No has cobrado nada? No, lo que se pide nada más que se conserve. Que no. Esto es. Solamente. Eh, ¿No te ha da dado órdenes nadie? No, no, no. ¿Lo has hecho porque te ha salido de los cojones? Casi, sí. Entonces esto es una obra pública. Totalmente, sí. Es una obra pública, como se puede ver. Es, es un poco estilo paleolítico. Es rollo paleolítico, pero de un gran confort. Por supuesto, sí, ya. Tío. Y además, ahí, ahí te sientas y te sientes el rey un poco. Sí, todo el que se siente aquí creo que se va a sentir un claro, poco Claro, ¿no? todo, todo el que se siente en el trono público. Se puede sentir un poco rey, exactamente. Exactamente, ¿Sí? ¿Sí? te puedes sentir rey por, rey por un ratito o por un día si te quedas todo el día sentado. Por ejemplo. Claro. Bien. Sí.